Bendiciones familia, mi nombre es el pastor Nelson Medina de la iglesia Bahía Vida en la ciudad de Tampa, Florida. Soy el pastor de Nuevas Generaciones en dicha iglesia y para mí es un honor poder estar este tiempo aquí conectadito contigo para poder hablar un poquito sobre cómo nosotros nos adentramos, cómo nosotros nos aventuramos, cómo damos ese paso a las profundidades con el Espíritu Santo. Yo quiero compartir una palabra sencilla contigo, no quiero que, que te distraigas, no quiero que... No quiero perder de, de perspectiva tu atención, así que quiero ser breve contigo. Hoy quiero hablar sobre cómo nosotros nos adentramos en esas profundidades a través del amor que Dios tiene por ti y por mí. Y cómo el amor que nosotros podemos tener por otro puede definir de manera específica el curso de este 2021. No es solamente un año más, no es solamente un tiempo adicional, sino es un año en el que Dios nos ha preparado para dar el paso. 2020 fue un año con muchos obstáculos, muchos retos, muchos subes y bajas. Pero aún ahí el Señor nos enseñó, el Señor nos, nos desarrolló para que este próximo año que acaba de empezar, nosotros podamos dar ese paso de fe que aún tenemos que dar. Quizás algunos lo dimos un poco antes y nos tuvimos que mover de una ciudad a otra, pero en este tiempo nos toca poner en práctica lo que el 2020 nos enseñó. Y el 2020 nos enseñó muchas cosas bien importantes entre ellas, la importancia del amor. Quiero compartir con ustedes un texto bíblico que en mi vida ha sido fenomenal. Creo que mi mamá me lo cantaba desde chiquito, eh, cuando estábamos preparándonos para ir a la iglesia, o cuando había alguna disyuntiva con mi hermana. El, mami me recuerdo que nos cantaba este corito sobre Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 9. Mami, me recuerdo que, que nos pasaba diciendo, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, Pablo lo repite, Dios es amor, búscalo y verás, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Y yo me recuerdo, ese, ese, ese, ese cantito de verso, para mí fue espectacular, eso dejó en mi, en mi mente y en mi corazón una marca excepcional. Y ese texto dice lo siguiente, amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos dio muestra de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único hijo, para que por medio de él todos nosotros tengamos vida eterna. Así que, cuando nosotros hablamos de amor, no solamente lo podemos ver desde una forma pues, eh, superficial. Y, y esto me recuerda que en mi niñez, recuerdo que, que, que había muchas canciones y, y quizás, al igual que muchos de ustedes, formulé la palabra amor y mi concepto sobre el amor, basado en aquellas canciones que escuchaba de Ricardo Montanel, eh, canciones de, de chayán no es de mi tiempo, pero mis papás lo escuchaban, esas canciones de Emanuel, y, y, y ahí empecé a ver cómo se formaba y cómo se formulaba el concepto amor en mi vida, y, y, y recuerdo que, que cuando me enamoré de, mi primer, de, de, de esa primera novia que, que uno tuvo, esa primera amiga, que uno dice como que chica, yo recuerdo que, que esas canciones que, que escuchaba de Ricardo Montanel fueron bases para enamorar por primera vez, y, y, y ahí formulé desde niño mi concepto de amor quizá eso quiere decir que a al pesar los años comencé a conocer otras cosas también a pesar de que conocí eh, esa primera etapa de enamoramiento y que quizá ese primer concepto, digamos, el concepto de amor que conocí fue en base a esas canciones al curso de, de los años empecé también a aprender otras cosas empecé a conocer otros tipos de música, quizás la música urbana, la música de rock alternativo, tanto en español como en inglés, súper fanático. Comencé a formular otros conceptos desde otros ángulos, algunos poemas, alguna, algunas frases, algunas cosas. Pero a pesar de todo esto, también comencé a conocer el amor a través de la voz de Dios. No solamente... Lo que el mundo me ofrecía en ese momento Que era muy fuerte Sino que comencé a mi corta edad de adolescente A encontrarme cara a cara Con la voz de Dios Con ese amor Y hace algunos meses Mientras escuchaba Spotify Y, y me encontraba con estas canciones de amor precisamente Hubo una que se cruzó en el camino Que no necesariamente es cristiana del artista de, de, de música urbana, Drake, y la canción se llama God's Plan. Y, y yo recuerdo que cuando yo escuché esa canción, yo como que... ¡Ah, mira qué curioso! Drake hablando del plan de Dios. Mm, ¡Qué raro! Eh, la canción tiene una letra ahí como que no es la mejor, o quizás no, no tiene ningún sentido para nosotros teológicamente hablando, pero Drake utilizó esta canción para hacer algo mucho más allá de lo que quizás nosotros teníamos en mente. Eso, la curiosidad me, me mató como mato al gato Y fui directo a buscar un video sobre Drake Sobre esa canción Y descubro que Drake tomó parte de su fortuna Y fue a la ciudad, a la ciudad de Miami A las comunidades de alto riesgo De más peligro Y buscó personas que tuviesen una necesidad extrema Estudios, trabajo, problemas familiares eh, Pobreza y fue y dio una aportación, fue y dio una donación. Dejó millones de dólares a personas que, que quizás no tenían la beca para estudiar en la universidad correcta, no tenían el dinero para la operación que necesitaban, quizás no tenían el sustento para poder hacer la compra que necesitaban, para poder alimentar a sus hijos. Y esta persona toma esta frase del plan de Dios y hace algo que muchas veces nosotros perdemos de perspectiva, él mostró amor por los demás. Y, y parece clichoso. Pero en mi caso yo me crié. Escuchando música romántica. Y ahí fundamenté mi amor. Estas personas quizás. No han tenido la oportunidad. De escuchar la voz de Dios. Quizás no han tenido la oportunidad. De ver la mano de Dios. Pero aún las piedras hablarán. De su amor. Y hoy quiero que... que, que Tomemos esta misma iniciativa que movió al, al artista Drake a hacer esto. Cuando veo este título y lo que he aprendido sobre lo que es el amor de Dios, llego a la conclusión de que el plan de Dios para la humanidad es que demostremos su amor. El que Él ha depositado en nosotros. Cuando veía ese video, fue como si emprendieran una bombilla, como si se iluminara el cuarto. Nosotros no podemos hacer nada Si nosotros no mostramos el amor de Dios a los demás Es la única manera en que Dios va a mostrarse a los, a, los, a los que no lo conocen aún Ya que nosotros lo conocemos Nuestra primera prioridad debe ser mostrar ese amor Ese amor que Juan nos enseña en su carta Y volvemos y lo leemos Primera de Juan 4, 7 al 9. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. El amor viene de Dios. No viene de las canciones románticas con las que yo crecí. No viene de las acciones eh, que hacen artistas para poder impactar a otras comunidades. No, el amor no viene de, de, de lo que el mundo nos está enseñando. El amor no viene de la pornografía. El amor no viene de... de, de la basura que nosotros consumimos. El amor viene de Dios. Y cuando tú y yo buscamos estar en la profundidad del Espíritu Santo, tú y yo podemos decir, aquí estoy en la presencia del Padre Celestial. Hay algo que rápido nos va a mover y es el mostrar ese amor que Dios ha tenido por nosotros. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Este punto es bien interesante y, y quiero que, que en primer lugar podamos, podamos tener este, este espacio. En primer lugar, este texto, nos afirma, este texto nos afirma que el amor es de Dios. No proviene de los seres humanos, no proviene de la naturaleza, no proviene de los animales, no proviene de las posesiones. Muchas veces nosotros tenemos un concepto erróneo de dónde proviene el amor. Y, y en mi caso trabajo con jóvenes en donde los escucho en, ocho, en ocasiones eh, perderse enamoradamente de, de chicos o chicas. Y uno se queda como que, pero ¿por qué tú estás guardando todo ese amor equivocadamente? ¿O por qué tú estás dirigiendo todo ese esfuerzo de amor en, la, en el sentido contrario? ¿O por qué tú estás limitando el amor que recibe a simplemente eso? Y, y, y este texto nos dice que... El amor de Dios nos hace hijos de Dios y nos permite conocerlo. Cuando conocemos a Dios podemos comprender que, que, que el amor en su máxima expresión no proviene. No proviene de nada material, no proviene de nada físico, de lo que tenemos aquí. Quizás mi amor por los libros puede significar muchas cosas, pero el amor que hoy yo siento en mi corazón por mi esposa, por mi hermana, por mis padres, no proviene de lo que yo he aprendido, no proviene de los libros que guardo. No proviene de las posesiones que tengo, no proviene de, de, mi, de mi profesión. Aún así no viene de mi llamado. El amor que hoy yo siento por las personas más cercanas a mí es el amor que Dios ha tenido por mí. Y, y me atrevería a decir que el día que, que yo me aleje de Dios, por consecuencia, esas personas a las cuales yo le he mostrado el amor que Dios ha tenido por mí, las voy a perder. Las voy a perder. Porque el texto me dice, todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama, punto, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Yo no puedo dejar de, de, de amar simplemente a, a, mi, a mi hermana o a mis padres. Por la distancia que hay de, de Tampa a Puerto Rico. Porque el amor que Dios ha tenido conmigo. Lo he visto reflejado en nuestra relación de familia. Y cuando yo dejo de amar quizás o digo... Eh, o estoy molesto con mi hermano y le digo... No, ya yo no quiero hablar contigo. Yo no quiero que esto funcione así. No, no, no. En mi corazón no solamente hay una tristeza. Sino que tengo que entender... Que me encuentro desconociendo a Dios. <risa> no sé si tú estás entendiendo esto. No sé si, si esto te está acercando... Un poquito más al Espíritu Santo. Pero cuando nosotros dejamos de amar, dejamos de conocer a Dios. O incluso cuando no amamos, somos completamente desconocidos ante Dios. Así que yo quiero que, que, que en este tiempo tú saques un tiempo, saques un momento, saques un espacio. Anotes ahí donde tú estás. ¿Cuáles son los motivos reales para tú amar. No solamente amarte a ti, que debe ser una prioridad. Yo me amo a mí mismo. La palabra nos dice amar a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, con tu corazón, con todo tu ser. Pero a tu prójimo mínimo, como a ti mismo. Si yo no me amo, es completamente difícil yo decir yo amo a mi esposa. Porque yo amo a mi esposa mínimo como yo me amo a mí mismo. Y sobre todas las cosas, amo a Dios Así que quiero que tengamos eso en mente, saca, saca ese espacio, no tengo una libreta, no tengo un papel. ¿Cuáles son esos motivos principales para yo amar a otras personas, para yo amarme a mí mismo, incluso para yo amar a Dios? ¿Qué Dios ha hecho durante este tiempo que ha pasado que me, me lleva a amarlo cada día más? Continuando todo el amor que conocemos y que no conocemos. Proviene de Dios. Y, y ahí es donde está lo hermoso de, de esto. Muchas veces, como digo ahorita, nos limitamos simplemente a, a, a recibir amor. Y, y cuando no lo recibimos, nos deprimimos, no, no, nos sentimos tristes, nos frustramos y decimos algo está mal, algo no está funcionando. Eh, quizás es que yo nací para que nadie me amara, yo nací para estar solo. Pero el, el amor que conocemos y aún el que desconocemos proviene de Dios. Así que la invitación en este primer punto es reconoce, pon en un papel, analiza cuáles son los motivos reales para amar y en donde tú no te sientes amado. Porque aún ahí en esos espacios profundos en tu corazón, el Espíritu Santo quiere sanarlos, quiere mostrarles tu amor, quiere mostrarles su amor, quiere abrazarlos para que aún en el momento en que conocemos cara a cara, al Espíritu Santo, en el momento en que entramos en las profundidades, con Él poder conocer al Padre. Así que saca este espacio y escríbelo ahí en un papel. En segundo lugar, nos habla de un nacimiento. Somos hijos del Dios Padre. Este texto habla de que somos sus hijos. Este nacimiento situado en el nivel más profundo, del ser personal es objeto de un conocimiento consciente. Muchas veces nos no, no hacemos los locos, por decirlo de alguna manera. Pensando en que no, no somos amados. Pero cuando yo comprendo el nivel en el que yo estoy siendo amado por Dios. En el nivel en que yo estoy conociéndole a Él. El que ha nacido de Dios conoce a Dios Conoce al Padre. El escritor Bob Goff lo presenta de esta manera en su libro Love Those. Jesús dice que solo conoceremos la extensión de nuestro amor hacia Dios por cuán bien amamos a los demás. ¿Qué más les puedo decir? El amor no solamente no, no, nos eleva a la cima del cielo, como diría un hermoso, un hermoso trozo de un cántico de, de Ricardo Montaner, el amor nos lleva cara a cara con el Padre Celestial, pero aún en medio de ese espacio en donde estamos con el Padre, y podemos verlo en la figura de la cruz, tenemos una relación vertical en donde conocemos al Padre Celestial, en donde el Padre Celestial nos bendice a nosotros, pero ese amor, solo ese amor, se hará realidad, se hará viviente y será demostrado cuando nosotros amamos a los que están alrededor de nosotros. No podemos amar verticalmente nada más. Nosotros también tenemos que amar horizontalmente. Y eso es lo que hoy yo quiero hablar con ustedes. Queremos entrar en la profundidad del Espíritu Santo. Yo, yo pudiese hablarle a ustedes de mil cosas hermosas, de mil retos preciosos, de mil otras cosas sumamente espirituales. Pero la base de todo es el amor. Nosotros queremos conocer más sobre lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entremos en las profundidades en donde Él se encuentra para recibir su amor. Y en el recibimiento de su amor, poder repartirlo a los demás. Este año 2021, no te quedes con las peticiones que recibiste. Cerramos el año y muchos de nosotros hemos recibido, incluso este año lo cerramos orando por la fidelidad, con la fidelidad del Señor. Escuchamos muchas personas cantar tu fidelidad eh, a sus pies, canciones que, que denotan ese, ese amor incondicional de Dios por nosotros. En este año, nosotros tenemos que salir a las calles. La iglesia tiene que salir de las cuatro paredes. El COVID quizás nos tendrá un poquito atrapado, pero en este tiempo es la hora en donde la iglesia muestre el amor de Dios por las demás personas. No solamente un amor romántico, no solamente un amor que escuchamos en las canciones. Es el amor que Dios nos ha permitido tener a través del conocerlo cara a cara. ¿Y qué hace ese amor? Mira, fácilmente. El amor perdona, el amor sana, liberta, restaura, redime, limpia, abraza, baila y hasta nos susurra en el oído. Cuán hermosos nos vemos. Muchos de nosotros nos... Nos enclaustramos en nuestra realidad y, y, y pensamos que lo que vemos en nuestro alrededor es eso y ya. Y el amor de Dios nos está diciendo al oído, en voz baja, en una voz hermosa y dulce. Hijo mío, tú eres hermoso. Hija mía. Tú eres preciosa, yo te amo, yo te quiero, yo quiero sanar tu corazón, yo quiero sanar tu mente, yo quiero sanar tu espíritu. Yo creo que salgamos a bailar hoy, yo quiero que cuando salgamos por las puertas de tu casa, yo quiero que tengamos un baile, que, que cada respiro, que cada abrazo, esto es lo que hace el amor. Tú tienes la pregunta en tu mente, Nelson, no sé, parece demasiado... Eh. Fancy Sí Este amor lo conocemos Al estar en la presencia del Padre Cuando logramos entender Que fuimos creados para un solo plan Y ese plan Estaba en la mente de Dios Es amar Todas estas cosas tienen sentido Quizás Drake tenía un poco de razón The God's plan Es amar Es darnos Es darlo todo ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Nosotros estamos amando a nuestros prójimos, a nuestros enemigos, a las personas que no piensan como nosotros. El día que conocemos, que comencemos a amar, sinceramente será el día en que hasta nuestro entorno tendrá que cambiar. Mientras no amemos ni a nosotros mismos, ni a nuestros prójimos, nada... Nada, nada va a cambiar. Podremos ir en oración. Podemos hacer mil ayunos. Podemos hacer todas las cosas. Pero para que este año cambie. Nosotros tenemos que amar. Y suena muy fácil. No lo es. Porque el que ama. Conoce a Dios. El que no ama. Aún no le ha conocido. Encuentro muchas personas. Que no pueden demostrar su amor ni a sus hijos tan siquiera. Y esas son las personas precisamente. Que tienen que encontrarse cara a cara. Con el Padre Celestial. Y ser abrazados por su misericordia. Y por su amor. Dios nos da una única herramienta para llevar su evangelio a otros. Y nosotros nos volvemos locos buscando cómo usarla. Lo único que nos toca hacer es abrir nuestros brazos, extender nuestro corazón y amar a los que nos rodean. Ir y hacer discípulos. Vayan y amen. La Biblia está lleno de esos verbos. No te detengas. La Biblia nos dice deja esto, no lo hagas. No hagas esto. Queremos que este próximo año sea diferente. Hagamos cosas diferentes. Si vas a evangelizar en este año, hazlo con amor. Si vas a orar por otra persona, aún las que no conoces, hazlo con amor. Y volvemos. Sonará ultra romántico. Y por eso comencé hablando eh, de, de que posiblemente tú suenas hasta canciones de, de Ricardo Montaner. Ama, ama, ama sin pensarlo, porque cuando nosotros podemos amar, el Padre Celestial, el texto de Juan es bien claro lo que dice, el texto de Juan dice que Dios nos dio, nos dio muestra de su amor al enviar a su hijo Jesús, su único hijo, para que por medio de él, todos nosotros, tengamos vida eterna, las profundidades del Espíritu Santo, el adentrarnos en lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo y conmigo, se encuentra de manera sencilla en la acción de amar a los demás. Porque por esa razón, por ese gran amor que Dios tuvo por ti y por mí, envió a su Hijo, para que tú y yo, que lo conocemos, que conocemos su amor, que hemos sido abrazados por él, tengamos vida eterna. Y esto no nos lo podemos quedar para nosotros. No podemos tener una mentalidad egoísta. Y quizás suene repetitivo todo este tiempo que hemos estado hablando hoy. Pero cuando nosotros amamos, nosotros dejamos de ser egoístas. Nosotros dejamos de pensar en mí, en lo que me beneficia a mí, en lo que yo puedo tener para mí. Comienzo a pensar en cómo yo puedo bendecir a los demás el año 2021 es un año de bendición no solamente para mí sino la bendición que Dios ya depositó en mí como yo la voy a llevar a los demás y ese es el reto que hoy te lanzó no quiero tomarme mucho más tiempo del que ya tenemos no quiero hablar mucho más allá de lo que ya hemos, ya hemos hablado el Espíritu Santo está a la puerta está tocando tu corazón Jesús quiere hablar contigo hoy has creado esta cita Perfecta, una mesa para dos, donde solamente estás tuya para conocerse. Porque solamente conociendo al Padre, conociendo a Dios, podemos recibir amor y podemos dar amor a los demás. Pensemos en que este es el plan de Dios. En que nosotros, el pueblo escogido, real sacerdocio, linaje escogido. No está para ser llenado simplemente. El amor que hoy hemos recibido de parte del Padre es hora de llevarlo a las naciones. Es hora de predicarlo. Y es hora de demostrarlo. Así que familia, hoy quiero orar por ustedes. Y quiero orar y sacar este espacio para, para tener esta pequeña oración. Y, y quiero que, que si alguno de los que está hoy escuchándonos a través de las redes de 48H... A través de este espacio en donde estamos hablando de su palabra. No, no conoce a Dios. Entonces, quizás no, nunca ha tenido el momento de poder aceptarle como su único salvador. O quizás se ha alejado del camino. Este es el tiempo en donde podemos demostrar su amor. En donde podemos recibirlo. En donde podemos ser amados. Quiero que ahí en, la, en el chat o en, en los comentarios, en donde quiera que tú estés, Viendo este mensaje, tú puedas escribir, yo te acepto, hoy regreso y que juntos podamos orar ¿Te atreves? Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, porque tú has sido bueno, bueno, bueno, Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Dios, nos postramos delante de ti, Señor, dándote gracias Dándote gracias por tu misericordia, dándote gracias por tu amor, dándote gracias por las cosas preciosas que has desarrollado y diseñado para cada uno de nosotros, Dios. En este tiempo, Dios, no queremos, no queremos irnos de esta transmisión sin simplemente darte gracias por el amor que has tenido por nosotros, Dios. Podemos reconocer que, que todo lo material que tenemos se va a desgastar, todo lo bueno que tenemos lo vamos a perder. Pero el amor que tú has tenido por nosotros trasciende a la eternidad. En esta hora, Padre Celestial, te pido por aquellos que, que aún no te conocen, Señor Jesús. Aquellos que quizás comenzaron el año y dijeron, esto es un año más, no va a pasar nada nuevo. Va a ser igual o peor que el 2020. Porque quizás no tienen una esperanza en su vida. Te pido, Padre Celestial, que aquellos que, que, que están en ese pensamiento... Que aún no te conocen Señor puedan aceptarte Puedan aceptar tu amor Señor Un amor que no condena Un amor que restaura Un amor que no, no está con ira Un amor que va con abrazo Un amor que liberta Un amor que redime Un amor Que sobrepasa todo entendimiento Y nos llena de paz Te pido Padre Celestial Por aquellos que se han alejado quizás de ti Aquellos que han escrito en los comentarios, regreso a ti. Te pido, Padre Celestial, que seas tú ministrando a sus vidas. Que llene cada espacio de su cuerpo, de su mente, de su ser, de tu amor. Padre Celestial, queremos conocerte. Porque en el conocer más de ti, en las profundidades de tu amor, conoceremos el secreto de lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ahí en esa intimidad con el Espíritu Santo, conoceremos realmente cuál es tu plan. No el plan que el mundo nos quiere dar. No el plan que, que quizás el enemigo ha, ha nutrido a esta sociedad, a este sistema. No, el plan que fue diseñado por ti. Te pido Padre Celestial, que todos los que están escuchando esta transmisión puedan amar, amar, amar. Y amar, Dios, que sea algo insaciable El sentir de, de poder mostrar ese amor Que tú has tenido por nosotros, Dios Que al salir a la calle Nosotros no solamente nos gocemos En el amor que tú tienes por nosotros Sino que nosotros podamos emitir, Señor Que podamos transmitir Que podamos como bombilla Esparcir esa iluminación de tu amor Del amor que tú has tenido por nosotros En el nombre de tu Hijo amado, Dios nos postramos delante de ti, Señor. Y reconocemos que tú eres rey de reyes y señor de señores. Y que tu amor sobrepasa cualquier cosa. Sobrepasa el COVID, sobrepasa la enfermedad, sobrepasa la depresión, sobrepasa todo. Tu amor siempre es fiel. Y tu amor siempre permanece. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Familia, quiero que, que, que al cerrar este espacio, tú puedas no solamente quedarte con tu lista de, de, de, de cosas por las cuales tú puedes mostrar tu amor o, o, o, o por qué tú dices que amas al Señor, sino que, que tú puedas cerrar esta semana contestándote una sola pregunta. ¿Yo soy amado? ¿De dónde proviene ese amor que yo siento? Yo puedo mostrar ese amor a otros. Cierra esta semana así. Ahí en el momento en que tú estás en la profundidad, en la profundidad con el Espíritu Santo, que está en, en, en tu lugar secreto, en ese cuarto de guerra, en ese espacio en donde tú estás en oración, hazte esa pregunta. ¿Yo soy amado? ¿De dónde proviene el amor que yo siento? ¿Yo puedo demostrar y puedo compartir ese amor con otros? contéstatela y al momento de contestarla donde quiera que tú salgas muestre ese amor que solamente el Padre Celestial puede tener contigo y conmigo no importando el momento no importando la hora no teniendo condiciones el Señor te ama nos toca a nosotros amar hacia adelante Dios te bendiga te amo aún no te conozco quizás te conozco que me estás viendo te amo porque el amor que proviene de mis labios es el amor que el Señor ha tenido por mí. Es un amor profundo, un amor sincero y un amor real. Dios te bendiga y que tengas un hermoso fin de semana. Chao.